Agaricus Dos Agaricus es un amplio género de hongos pasidiomisetos que contienen tanto especies comestibles como venenosas. Se calcula que existen unas 300 especies de agaricus en el mundo. A este género pertenecen especies profusamente cultivadas como el champiñón común, Agaricus bisporus. Cultivo en España El municipio de Riojano de Pradejón constata su primer cultivo de champiñón en 1954, iniciándose el cultivo de forma profesional en 1962. En la década de 1970 se introdujo el cultivo de champiñón en la localidad Conquense de Villanueva de la Jara para evitar la inmigración a las grandes ciudades españolas. En la actualidad, tanto Villanueva de La Jara como el resto de la comarca de La Manchuela es la mayor productora de este hongo en toda España. También se produce una gran cantidad de champiñón en La Rioja, Navarra y en algunas comarcas de León, Zamora y Salamanca. Agaricus bisporus, el champiñón común, champiñón de París, cuyo nombre es científico es Agaricus bisporus, es una especie de hongo, pasidio miceto, de la familia Agaricales, nativo de Europa y América del Norte. Cultivado extensamente para su uso en gastronomía, es la especie de hongo comestible más comúnmente usada para la cocina en la naturaleza crece sobre todo en bosques Características. Agaricos bisporus tiene un sombrero redondeado y ligeramente aplanado en la parte superior. Durante su crecimiento, este sombrero está unido al pie por un anillo simple, es decir, vuelto solo hacia la base. Hacia el final de su desarrollo se abre, exponiendo las laminillas típicas de las agaricáceas. Estas laminillas no están sujetas al pie y cambian gradualmente de un color rosado a pardo oscuro. El sombrero puede alcanzar los 18 centímetros de diámetro y el pie hasta 8 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro. El rasgo distintivo de Agaricus bisporus es microscópico, sus esporas de forma elíptica se presentan dos por cada vacío en lugar de cuatro como es habitual en otros agaricus. La variedad cultivada más frecuentemente, Agaricus purus bar hortensis, es de color blanco en toda su superficie. La carne presenta algunos matices rosados. Esta variedad originaria de Pensilvania, donde un granjero la obtuvo mediante una mutación al azar, ha desplazado virtualmente del mercado debido a su mejor adaptación a la conserva, a la original agarico bisporus, Bar Bruncenses. Dependiendo del punto de maduración con el que se comercializa, esta última se vende bajo el nombre de Porto Aloe. más grande y desarrollado o crimini en la etapa juvenil suelen presentar un mayor tamaño que el mutante blanco destinándose sobre todo al consumo inmediato Cultivo, como otras especies del género Avisporus, es saprofita. Se presenta en ramilletes o matas apretadas, lo que hace que la producción por metro cuadrado sea elevada. Se cultiva por lo general sobre compost, al que se inocula el micelio, normalmente usando granos de trigo estériles recubiertos de hifas del hongo. Gastronomía, el champiñón común tiene un sabor neutro y delicado con un aroma ligeramente nogado en los ejemplares más maduros. Es popular en gastronomía y de escaso rendimiento calórico, conteniendo alrededor de 20 kcal cada 100 gramos. Es relativamente rico en fibra alimentaria, así como en vitamina B6, vitamina C, vitamina D, potasio y niacina.